Hola, mi nombre es Lucía Barriga, me vacuné, no he tenido ningún problema con la vacuna y invito a todas las personas que nos dializamos a vacunarse porque esto puede salvar muchas vidas.